Hola chicos, en este vídeo vamos a eh, estudiar eh, la segunda porción de la piel, ¿de acuerdo? Que es la dermis, tenemos aquí señalado, Está debajo es la capa profunda de la membrana cutánea, ¿de acuerdo? Esta va a ser vital para la supervivencia de la epidermis, aporta nutrientes, ¿de acuerdo? Recoge eh, los desechos producidos por los queratinocitos de la epidermis. Bien, se trata de una capa muy sencilla y muy fácil de aprender. ¿Vale? Solo vamos a diferenciar dos capas. Una capa superficial que veis aquí, que estoy marcando en verde, fijaros, que la pongo aquí, que se llama la región papilar. ¿Vale? Esta región papilar, ¿por qué se caracteriza? Bueno, porque tiene una serie de proyecciones, ¿vale? Como si fuesen dígitos de unos dedos. ¿vale? ¿Y qué pasa? Que se van a introducir ¿vale? en la epidermis. ¿Cuál será la Función de, de estas interdigitalizaciones, bueno, pues va a ser primero la de incrementar la superficie de contacto, ¿vale? Dermis-epidermis. Y luego también, pues, eh, es una forma de agarre del epidermis para que no se escape de la epidermis, ¿vale? Bien, eh, esta región papilar se caracteriza por tener... Eh, un tejido conectivo. Habíamos visto que la dermis vale, forma el tejido conectivo, pero bueno, esta región papilar, concretamente, eh, posee un tipo de tejido conectivo característico, que es tejido conectivo areolar. Perfecto. Bien. Por tanto, vamos entonces ahora a ver cuál es la segunda región. ¿vale? Y la segunda región de la dermis... ¿Vale? Es lo que yo denomino la región reticular. Y esta eh, región reticular va a estar compuesta por tejido conectivo denso irregular. ¿Vale? Lo voy a poner aquí. Esta es la región reticular y está compuesta por tejido conectivo... Denso irregular. Bien, eh, que le llamemos a esta eh, región, a esta zona de la dermis, eh, región eh, reticular, no quiere decir que esté compuesto por fibras reticulares ni por células reticulares, recordadlo, ¿vale? Sino que está formado por tejido conectivo denso irregular. ¿Vale? reticular en este caso lo que significa es que hay un gran desorden vale aquí nos vamos a encontrar que en este tejido va a haber un gran desorden vale por tanto ahí repito y recalco que es región reticular no porque tengamos fibras reticulares bien y por último Habíamos dicho también que debajo de la dermis, bueno, en este caso debajo de la reacción reticular, nos vamos a encontrar ¿vale? con, una, eh, con lo que es el tejido subcutáneo. Este tejido subcutáneo ¿vale? no va a formar parte de la dermis, recordad, no forma parte de la dermis, pero nos vamos a encontrar, estoy dibujando aquí, ¿vale? unos globos ¿vale? de grasa ¿vale? que es, son tejido adiposo. ¿De acuerdo? Pues nada más. ¿Ves qué sencillo es el Ladermis? No hay mucho más que contar. Nos vemos en el siguiente vídeo. Ya sabéis, si tenéis cualquier duda, utilizad el foro del aula virtual o si no, en clase. Podéis hacer cualquier pregunta para resolver vuestras dudas. Venga chicos, nos vemos en el siguiente vídeo.